Muy bien, vamos a ir a la inauguración de un Zoom en Tupungato gracias a la colaboración con la Fundación Grupo América la posibilidad de crear nuevos espacios, nuevos escenarios y de disfrutarlos. Cuenta con una superficie de 89 metros cuadrados y está compuesto por un salón, dos baños y una cocina integrada. Lo vemos. Leymotiv, que la unión hace la fuerza, es así el trabajo en equipo y hay cosas que no serían posibles si no se articulan entre varias partes. En este caso nosotros gestionamos una recaudación todos los años que son fondos privados y articulamos con el Estado, en este caso el municipio, y vamos atrás de un proyecto. Este proyecto otra vez lo hicimos entre el municipio y la fundación en donde nosotros... Eh, Pusimos fondos para este, para inversión, digamos, y todo el municipio se encargó de habilitaciones, mano de obra, etc. A nosotros una fundación eh, realmente tiene un objetivo único que es llegar a quien más lo necesita. Esto es así. Eh, con ese objetivo hay miles de miles de maneras de hacerlo. En este caso. Esto estaba proyectado ya por la comunidad, el municipio lo toma, nos alerta, lo identifica y acá estamos casi dos años después inaugurándolo. Eh, pero bueno, pero no hay otro objetivo que, que tratar de hacer con la plata que uno logra recaudar cosas buenas por el otro. Quiero agradecer a, al Grupo América, Fundación Vendimia Solidaria. Por el aporte que ha realizado eh, en cuanto a los materiales, el municipio ha puesto la mano de obra para realizar el salón de usos múltiples, el cual estará destinado a eh, un centro de apoyo escolar, o CAE es más conocido. Y también a cursos de capacitación en, en oficios, en trabajos, para permitirle a las vecinas y los vecinos del, del barrio que quieran capacitarse aprender oficios que le permitan luego poder eh, tener una salida laboral. Una buena noticia en medio de lo que ha sido una...